Buenos días, soy Manuel Curtogracia, propietario del criadero de Pérez Canarios, Irema Curtó-Kennels, Tenerife, España. Hoy voy a hablarles de una cuestión, un tema que se me ha pedido ya durante muchos años eh, respecto al nombre del criadero que es Irema Curtó. Mm, hace pocos días, unos amigos me preguntaron, bueno, ¿y esto de Irema Curto de qué viene? Digo, Curtó por mi apellido, Irema por mi hija mayor. Entonces, mm, ahora aquí voy yo a procurar eh, hacer un poquito de historia desde mis orígenes como criador de presas canarios, y no solamente de presas canarios, porque en un principio era para criar distintas razas cuando yo empecé en esta profesión de criador. Eh, distintas razas como pastores alemanes, que durante muchos años crié de líneas de trabajo importadas directamente de Alemania, eh, y presas canarios, que en un principio no se le llamaba, como ya ha quedado reflejado en otros vídeos pre eh, anteriores, que no se, le, no se hablaba de presa canario, sino perro presa, y canario nada. Eso ya es a partir de eh, ciertas fechas que escribí un pequeño artículo que se publicó en el periódico El Día eh, refiriéndome a este tipo de perros de presa, tipo molosoide, y yo planteaba en ese artículo, que por cierto no, no, tengo, no tengo copia ni el original ni nada, eh, donde yo planteaba que en, en el campo, aquí se le llamaba perro basto a cualquier tipo de perro grandote, eh, bordón, cuando era cruce de, de bulldog inglés, etc. Y yo planteaba en ese artículo que lo correcto sería hablar o referirnos como si de una raza se tratara referirnos a ese perro como perro de presa canario y a partir de entonces ya se fue divulgando el nombre fui divulgando el no, el, con ese nombre perro de presa canario en el periódico El Día y, y bueno y en muchos escritos a través de los años ya está, y se acabó reconociendo como, oficialmente como perro de presa canario pero vayamos a lo de Irema en 1975 se me concede el afijo, la Sociedad Canina Española, eh, pero en realidad eso emana de, de la Federación Cineológica Internacional. Y yo lo pedí a la Sociedad Canina Española, eh, mi afijo, eh, pero no iremos a primer, La primera solicitud que fue por escrito. Eh, por medio de carta manuscrita eh, yo pedía el afijo con el nombre de Anubis el dios chacal de los egipcios y me vino denegado porque por lo visto en otro país había un criadero de perros llamado Anubis bien, entonces solicité que fueran por consiguiente, si no Anubis no, pues eh, Artemi porque Artemi es uno de mis hijos, de los mayores, el segundo. El mayor es José y el segundo es Artemi, eh, que nació en Gran Canaria. En aquella época yo vivía en Gran Canaria con mi esposa Mercedes Guillén Rodríguez. Y también me dijeron, me respondieron que es que eh, en no sé qué otro país había un criadero con el afijo eh, Artemis. Entonces, eh, vuelta a otra carta, yo les argumenté que no, no había otro criadero Artemis. Artemis del griego, probablemente. pero Y bueno, entonces yo propuse el nombre de Irema y Curtó y planteaban la carta. Eh, y que no me, ven, no me vengan a decir, planteaba yo poco más o menos. Eh, que Irema Curtó hay otro en otro sitio, porque es imposible, porque Irema es el nombre de una Arimaguada aborigen de Gran Canaria y Curtó era mi apellido. Y para sorpresa mía, vino aprobado como Irema Curtó con el número de afijo 896. Y desde entonces hasta acá, desde 1975 pues que se me concede el afijo 896 IREMA CURTO y con ese afijo hemos estado criando y reconoce, eh, registrando las camadas de todas las razas que yo he criado a lo largo de los años en estos últimos años, 89, solamente presa canario bien, entonces, ahora voy a referirme eh, a IREMA el nombre de IREMA, ¿de dónde tomé yo el nombre de IREMA? Yo, a los, al poco tiempo de vivir en Canarias, me aficioné mucho a la historia de Canarias y a estudiarla, leerla, en los textos más antiguos. Y aquí tengo un libro, esta es la tercera edición, breve historia de las Islas Canarias, de don Joaquín Blanco, si no recuerdo mal, era el doctor Joaquín Blanco, médico, y, y de este libro, hasta la fecha que yo sepa, esta, este ejemplar es de la tercera edición, como digo, la primera edición fue en el 1957, la segunda en el 76, mi hija nació el 9, mi hija Irema, la mayor de mis hijas, nació el 9 de febrero de 1972. Por consiguiente, el nombre de Irema lo, lo vi por primera vez eh, en el libro, en la edición de 1957. Luego, y yo he intentado, porque podía haber, podría fallarme la memoria, y yo digo en algún trabajo que, que había obtenido el nombre del libro de Joaquín Blanco, pero en la tercera edición lo he releído eh, y no aparece el nombre de IREMA por ningún lado. Por consiguiente es que lo, de, lo omitieron en la tercera edición, no sé si en la edición de 1976 aparece el nombre de IREMA. Tuvo que aparecer en el 57. Es posible que yo, en este caso me falle la memoria y a lo mejor eh, vi este nombre en otro, en otro texto de otro autor, pero me parece que no que fue de la edición de 1957, no lo pude ver en, el 1970, en de la edición de 1976 porque mi hija nació el 9 del 2 del 72, por consiguiente en esa edición del 76 Aparecía el nombre. ¿Por qué no aparece posteriormente en la edición del última, en la tercera edición de 1983? Pues no lo sé. A la conclusión que yo he llegado, que no sé qué puede tener de ajustarse a la realidad, yo me he planteado la posibilidad de que eh, se cuestionara de que ese nombre que, ese, eh, que aparece en la historia de Joaquín Blanco, de una Arima Guada. Eh, aborigen llamada IREMA, pues quizá eh, no se ajustara a la realidad histórica, no lo sé. Lo cierto es que a mi hija le pusimos IREMA por mi gran afición a la historia de Canarias y posteriormente eh, a mi hijo Artemi, que es un poco más pequeño que mi hija IREMA, le puse Artemi también el nombre de un rey o guanarteme eh, gran canario. Eh, por consiguiente, doy por cierto el dato de que en 1957 aparecía en el libro de de, del doctor Joaquín Blanco el nombre de la arimaguada aborigen irema. Entonces... La, sociedad, la Federación Cinológica Internacional me reconoce el afijo IREMA CURTÓ con el número 896. Y así hemos inscrito todos nuestros perros. Así que mi hija IREMA se hizo muy conocida, no voy a decir famosa, sino muy conocida en todo el mundo eh, con este nombre. Pero ¿cuál ha sido mi sorpresa reciente? Cuando me planteaba el hacer un vídeo aclarando, exponiendo el porqué del nombre Irema Curtó por mi hija, que mi hijo entró en internet en misapellidos.com y aparece un pequeño texto que dice Irema según, según algunos historiadores, comentan que el nombre es de origen canario, femenino, y lo sitúan en la isla de Gran Canaria. IREMA sigue, se sitúa el 29%, es decir, 60 personas con este nombre, en la provincia de Santa Cruz, de Tenerife y un 20, 52%, es decir, 109 personas con este nombre en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Y el resto se encuentra en todo el territorio español. Punto. En la actualidad es un nombre bastante moderno, ya que lo portan jóvenes con un promedio de edad de 14 años. Conclusión a la que yo llego, es que este, hombre, este nombre, me atrevo a decirlo, igual no estoy en lo cierto, eh, se populariza hasta cierto punto, ¿no? porque ya vemos que no son tantas las personas chicas, sexo femenino que llevan este nombre, pero que antes de nuestra hija, de mi hija Irema, antes no aparece. Y posteriormente pasan muchos años, porque ya vemos que lo portan niñas de 14 años de media, y mi hija pues tiene, como se puede comprobar, pues... 48 años. Por consiguiente, el nombre se fue, o sea, se fue eh, extendiendo, eh, se fueron no bautizando porque no es un nombre cristiano y menos católico, eh, pero que sí que lo llevan eh, ya un número importante de chicas en Gran Canaria, en Tenerife y en la península ibérica, no sé si lo habrá también en otros países que no sean España. Por consiguiente, yo llego a la conclusión de que debido al nombre de Irema Curtó, criadero canino, se va teniendo conocimiento y yo tengo amigos conocidos que a sus hijas les pusieron Irema por nuestra Irema concretamente hace poco me, visitaron, me visitó un matrimonio con uno de sus hijos no con la hija Irema que está estudiando en la península, creo que en Madrid eh, le pusieron el nombre porque les, al conocerme a mí les gustó mucho el nombre y le pusieron a la hija Irema tengo otro amigo que es un, el hijo menor de Domingo Salcedo el Cabrero que aparece en mi libro y hablo con frecuencia de él del cual yo tengo un gratísimo recuerdo, murió hace unos cuantos años, yo me llevo muy bien con parte de la familia que le queda, Armando Salcedo, que sigue la profesión de, del padre, del abuelo, del bisabuelo, cabrero, y ha sido carnicero también, con el que me une una muy estrecha amistad. Domingo Salcedo, hijo, eh, el hijo más pequeño, tiene una hija que le puso IREMA, por nuestra IREMA le gustó el nombre. ¿no? Y hay otra chica que tiene el nombre de IREMA, que es de Santa Cruz, aquí de Tenerife, eh, que tiene más de, de 14 años, bastantes más, porque yo conocí al padre cuando yo vivía en Tamaimo, donde yo empecé mi actividad, mi profesión como criador de, y adiestrador de perros, y este señor le puso también a su hija el nombre de IREMA después de que me conoció a mí y le gustó el nombre. Luego, según parece, la hija me dijo que su padre, Antonio Suárez, si no recuerdo mal se llama, eh, le dijo que él lo había, el nombre lo había obtenido de un libro que había leído y yo le dije que eso no era cierto, que él le puso el nombre de Irema eh, a raíz de haberme conocido a mí y por mi hija Irema. Bien. Pues me congratulo de decir que eh, todas estas iremas o la mayor parte de ellas eh, son consecuencias, se originan eh, a partir de nuestra irema y a partir de que apareció en el libro de Joaquín Blanco. Quizás estoy, me falla la memoria, yo obtuve el nombre en otro texto, pero me parece que no, sino que después por alguna razón pues no aparece en la edición que tengo en mis manos del 2003. No sé si aparecía en el, en el, en el del 76, pero en el 57 y yo digo que sí. Que es muy probable que sí, que de ahí lo obtuve yo. Pues nada, queda ya claro de dónde viene el nombre de IREMA y de todas estas IREMAs. Y ya que estoy mm, hablando del afijo nuestro de dónde se origina pues animo a todas aquellas personas que les guste el nombre y en un futuro tengan hijas pues me parece un nombre precioso precioso y que ya saben de dónde viene el origen de una arimaguada aborigen de Gran Canaria que se va introduciendo eh, recientemente a partir del de, de, de nombre de mi hija del 9, del 2, del 72 Y pues sería muy bonito, eh, muy interesante Que en otros países eh, este nombre se le ponga a niñas eh, Yo digo que en cualquier parte del mundo eh, porque los nombres se han ido divulgando a partir en su origen, unos de nombre cristiano otros de origen judío del Antiguo Testamento y muchos otros nombres pues por germanos, por celtas y por todo tiene un origen, una raíz histórica, bueno pues esto es una raíz histórica y que formamos parte de ella y nada más, eh, volver a hablar de los perros de presa canario, de Irema seguiremos haciendo vídeos eh, hablando de, de los perros de presa y también voy a incluir, no sé si en algún vídeo anterior lo he dicho, he hablado de ello, yo tengo trabajos que me parecen muy interesantes sobre el perro de ganado majorero, que se publicaron esos trabajos en la revista El Mundo del Perro, en la revista Todo Perros, aquí en el periódico El Día, cuando yo colaboraba con el periódico, o sea, en el periódico El Día como colaborador no remunerado, como me dijo don Ernesto Salcedo Vilches, que fue director del periódico El Día, ya murió este señor hace muchos años, él fue el que me aceptó como colaborador eh, de ese periódico, y, y nada más. Seguiremos haciendo vídeos. Pondré también vídeos en. haciendo vídeos del podenco canario y del podenco enano del hierro, que es una raza de la isla del hierro. No voy a hacer nada con respecto al perro garafiano, ya lo hizo Eduardo de Benito en Madrid, en la revista no recuerdo ahora cuál. Eh, pero sí, sí las razas que yo investigué a fondo, el podenco canario, el podenco enano del hierro y el perro de ganado majorero con bastante documentación. Y nada más, un cordial saludo y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.